Un saludo muy especial para todos, en este video les enseñaré a hacer una tarjeta de amistad, personalizada de amigas. No hay nada mejor en la vida que tener una amiga, que sea sincera, que podamos contarle nuestras cosas más íntimas y pedirle un consejo. Tener una amiga por siempre, tener una amiga del alma, una amiga de verdad. Amigos, hoy quiero recomendarles este video que es de la misma temática, tarjeta origami para arreglar a tu mejor amiga. Es una tarjeta bastante original que les encantará paso a paso en este canal, Plan de Muerte. En este canal encontrarás toda clase de videos que seguro te serán muy útiles. No olvides suscribirte. Vamos ahora con el paso a paso del video de hoy. Vamos a utilizar dos rectángulos de encatulina de 35 por 25 centímetros. Voy a aplicarle a este silicona líquida. Y vamos a pegar... Ahora vamos a doblar en la mitad. Y en esta parte superior vamos a dibujar un gato. Hacemos la cabecita, los ojitos y el cuerpecito. Como pueden ver está fácil de hacer. Hacemos esta monito y esta la hacemos así. En esta parte hacemos las orejitas y vamos a hacer la colita. Corta un rectángulo en cartulina negra de 6.5 x 9 centímetros y vamos a terminar de dibujar acá la colita. Nos quedaría así, vas a cortarla. Después de haberla cortada, vamos a aplicar acá silicona líquida y pegamos así. Y pegamos también en esta parte. Ahora vas a poner una cartulina blanca, vamos a doblar acá. Lo hacen como lo estoy haciendo, cortamos acá voy a acercar acá un poco que quede en el borde de los ojitos que sería para dibujar los ojos o también lo pueden calcar bueno voy a dejar acá los ojitos a un lado y vamos a empezar a pintar el gatico voy a aplicar acá silicona líquida para pegar los ojitos y hacemos las dos bolitas de los ojitos, acá voy a dibujar las barbitas y acá la hojita. Acá terminé de pintar el gato y pegué unas bolitas que sería para hacer unas florecitas. Le vamos a hacer puntitos de varios colores y vamos a ha formar formado hacer unas florecitas de varios colores. Vamos a delinear estas bolitas para que se vean más y lo hacemos así con todas, nos quedaría así. Ahora voy a tomar una cartulina de 6 por 7 centímetros y voy a hacer esta silueta. Voy a darle vuelta y voy a hacer acá esto así. Voy a borrar esta línea y la voy a repasar con marcado. Voy a linear esta parte interior para darle como más vida a esta figurita y la vamos a pegar acá y vamos a escribir acá querida amiga o la frase que ustedes deseen para la amiga y la voy a delinear para resaltarla más ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar una tira en cartulina de 23 por 43.5 y vamos a medir en este extremo 5.5 centímetros y lo vamos a doblar del ver el de acá y vamos a doblar así vamos a abrir este extremo y vamos a cortar esta parte quedaría así en esta parte vamos a dibujar una flor cartulina fucsia vamos a trazar la silueta de la flor y cortamos nos quedaría así la pegué en ambos lados y le pegué una bolita amarilla vamos a utilizar ahora cinco cuadritos y vamos a escribir amiga este cuadrito blanco me sobra, voy a cortar mejor un cuadrito fucsia para no repetir el color y dibujo la ahora vamos a pegar acá una cartulina blanca del mismo tamaño de esta parte y vamos a cortar cuadritos de la misma medida para escribir te quiero Si deseas ahorrarte este paso, lo puedes hacer con marcadores. y cortamos, pegamos acá, vamos a delinear las letras azules con marcador morado. La amarilla con resaltador naranja. Esta morada con resaltador, con marcador resaltador fucsia. Y esta U con marcador resaltado azul. Y así pintamos esta acá la florecita le voy a dar como más vida como para que sea más bonita la voy a alinear con resaltador fucsia igual voy a alinear el centro de la flor con resaltador naranja y le voy a hacer estas rayitas que me faltaron Vas a hacer lo mismo en este lado estas florecitas las delineé con marcadores resaltadores para que me quedaran como más bonitas creo que se ve mejor así y ahora lo que vamos a hacer es delinear marcador negro todas las letras nos quedaría así acá lo que hice fue decorar cada letra hasta la hice con rayitas cuadritos y acá en esta parte le hice una sombra a las letras para resaltarlas más, una sombra con un marcador negro vamos a delinear esta parte y acá voy a dibujar un gato lo van a hacer así muy fácil de hacer este gatito, acá vamos a hacer una manito acá hacemos la otra y hacemos el cuerpecito así vamos a tomar una hoja blanca y la vamos a colocar acá en el borde de la cabecita para hacer los ojitos, acá ya corté y voy a pegar voy a tomar esta misma hojita blanca voy a hacer la boquita, acá la corté la pegamos vamos a delinear y hacemos los dientes así, vamos a hacer las barbas del gatico y los ojitos y yo siempre que voy a pintar el gatico lo delineo primero vamos a hacer la colita, no se alcanza a ver esta parte y vamos a pintar el gatico vamos a escribir este mensaje que es, no nos perdamos tanto acá en esta parte con este reporte blanco vamos a hacer una bolita y un piquito acá recortamos y pegamos en este lado este es un signo de interrogación colocamos sí cerramos el signo y vamos a delinear con marcador negro vamos a decorar esta parte vamos a pegar una hoja azul cartulina o papel y vamos a dibujar un gato más pequeñito que va a ser las manitos el cuerpecito voy a acercar acá para que se vea un poquito más estas dos rayitas las patitas la colita con cartulina hacemos lo mismo si no tienen marcador blanco o si quieren ahorrarse en este paso lo pueden hacer con vinilo blanco pintura acrílica blanca voy a delinear con marcador blanco si no tienen este marcador lo pueden hacer con vinilo pintura acrílica blanca o dejarlo así voy a hacer punticos con marcador resaltador con este marcador fucsia y marcador amarillo y ya secó el marcador blanco, voy a delinear el gatico y voy a pintar como pueden ver no lo delineé y lo van a pintar todo, voy a hacer las barbitas y la boquita con este marcador voy a hacer en el centro de los amarillos un puntico fucsia y seguimos haciendo en el centro de los puntos otros punticos ahora vamos a hacer acá una tirita para pegar una flor que corte Corté en papel lila y voy a poner acá la bolita amarilla voy a delinear la flor igual voy a delinear acá con marcador resaltador y vamos a escribir un mensaje hacer una amiga es una gracia tener una Buena amiga es un don. Conservar una buena amistad. Eh, una buena amiga es... Yo coloqué un pero es una virtud. Y ser tu amiga es un honor y voy a repasar esta palabra honor para que se vea más nos quedaría así recuerden pasar por el canal de mi amiga que tiene videos muy lindos que les van a encantar nos seguimos, vamos a cortar una hoja esta es tamaño carta la vamos a doblar en la mitad y vamos a pegar dos fotos, estas son de amigas acá corté florecitas moraditas y azulitas que sería para pegar así vamos a pegar esta otra y les pegué la bolita amarilla y copian un mensaje, el mensaje que deseen, yo lo hice con marcadores resaltadores y por eso lo estoy repasando con marcador y delineamos las flores nos quedaría así ahora vamos a pegar todo pegamos esta parte acá voy a volver acá para pegar bien y acá en esta parte eh, la tarjeta esta otra tarjeta hemos terminado